Campeones de League of Legends en 10 segundos Warwick Mientras menos vida tenga más se cura Si tocas una vez te muerde Si mantenés apretado salta Cuando un enemigo está a poca vida puede ir corriendo hacia él Y si le activa corre hacia él o Hace esto, pues explota y pone un fear Salta y te tunea. Si querés que tu campeón favorito se haga en un video Escribilo en los comentarios